Egunon, <tose> ¡Eh Lumbier en Gaveta, Rasting en Olugu y vayan. Cuando queráis. Hola, eh, acabamos de terminar nuestra actividad en la Foz de Lumbier. Nos Hemos bajado en balsa por la Foz. Y bueno, la actividad nos ha servido para disfrutar, para mojarnos, para reírnos un poco y para conocer mucho el entorno. Nos han explicado como la importancia de ver el río, no solo como el cauce que va, sino como todo el entorno que se crea. Y bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado ha sido como respetar el río y no verlo desde nuestro punto de vista, sino desde que lo que a nosotros nos parece suciedad es rico para para las zonas de alrededor. La importancia también del agua que viene de arriba del río, de cómo llega, de cómo controlamos los cauces y cómo todo eso afecta pues, a, la, a la flora y a la fauna de todo. Y no ver todo desde el punto de vista que nos, que, nos Como interesa? económico y como desde nuestro interés de tomar agua, de tener agua disponible, sino de la de naturaleza es otro, del otro, río. otra cosa. Y eso. I'm gonna estamos? En ochagavía. Ochagavía, ochagavía, ochagavía. En la iglesia. En el deportico de la iglesia. Me gustó. Estamos alojados en el camping. Este es nuestro nivel. <risa> y por si no se nota, estamos cansadas Ha sido un día muy interesante. Hemos estado por el monte caminando cuatro horas. No. Sí. <risa> es. he dicho para ayer